Nos encontramos en este emblemático restaurante El Lago, en Elviria, y entrevistamos a Fernando, que es el Gran Chet, y la verdad nos complace muchísimo, es una persona que ya tiene una gran trayectoria profesional y puede aportar muchísimo a este emblemático restaurante, que como todo el mundo sabe, Estrella Michelin, y que bueno, fíjate que, que es un gran reto estar aquí y superar toda la trayectoria que lleva, ¿no? incorporar tus nuevas ideas. Fernando, me gustaría que todos los espectadores te conocieran un poquito mejor, ¿no? Aunque ya tú eres conocido porque más has estudiado también por aquí, ¿no, Fernando? Bueno, muchas. Ahí, ¿no? Sí, sí. Estuve, estudié en Benavís. Muchas gracias por las palabras, obviamente. Y, eh, bueno, estudié en Benavís, y, y, pero soy de Nerja, ¿eh? soy nergeño y malagueño. Y ya me, cada vez me siento más marbellí, la verdad. Llevo ya aquí ocho años. Y, y bueno, es pues, un gran reto, sí. Eh, llevo ya aquí tiempo, un poco hemos tenido una transición. Lo que pasa es que con la pandemia y con todo lo que pasó, pues al final hemos estado haciendo un trabajo muy callados. ...y ahora es cuando de verdad estamos desarrollando... ...todo el 100% de, de, lo que, de lo que hacemos. lo es que el rodaje Los rodajes ya, está no, rodaje ya han, sido, han sido... ...han sido un par de añitos de rodaje... Pero, ...y con muchas circunstancias ¿no? ...así que ahora volando un poco. Pero yo creo que me hables de esta apuesta ¿no? ...que hacéis aquí también con los productos aquí de la tierra? Bueno, eh, al final cocinamos Málaga, cocinamos territorio... Y, ...y el lago siempre lo había hecho... ...y yo lo que he hecho es profundizar en eso... ...y seguir haciendo... Eh, ...lo que se estaba haciendo, pero para mí multiplicándolo más todavía... ...potenciándolo muchísimo más y, y, y actualizando un poco el restaurante... A, ...a los tiempos que estamos. Creo que tenéis un menú de gustación que también incluye lo vegetariano... Sí. ...carne, pescado, cuéntame un poquito cómo se jugando. Este bueno, sí, tenemos dos menús, tenemos el, el menú sazón... ...que es el menú de proteína animal, que es el menú normal de toda la vida... El ...que todo el mundo conoce, de pescado, carne, verdura, de toda la vida... Y luego estamos haciendo uno, que como cocinamos 80% de verdura en los menús, básicamente, dijimos, ¿por qué no hacemos uno totalmente vegetariano? Y hay muchísima gente, muchísima demanda ahora de ese tipo de clientes. Entonces hacemos el menú Terra, que es un menú 100% vegetariano, el único de Andalucía con el Estrella Michelin. Y, y bueno, y va a estar una aceptación muy buena y, y guay, la verdad. Pues, eh, ¿Lo sabemos un poquito en qué consiste ese menú? ¿con ah, lleva? sí, sí. Bueno, el menú, por ejemplo, el menú de al final son, en total son casi 18 pases, que al final son 7 snacks, eh, 10 platos, que son una bueno, serie de 9 platos, 6 platos salados y 3 postres, más minardice y más cosas. Son, son platos eh, donde yo cocino verduras de mucho tipo, por ejemplo, cocino calabaza como si fuera una carne, entre comillas, eh, pero todos to son, son verduras o es un menú que, que realmente no cocino para, para como digo yo, para vegetarianos, cocino verduras, que es distinto. Así que lo, lo que intentamos es hacer eso, es cocinar eh, el territorio, cocinar las verduras, pero a través de, de, de un plasma de alta cocina, ¿no? No, de, no directamente, por ejemplo, poner tofu, está muy bien el tofu, pero no, no, no pienso en, en, en sustituir nada, sino que pienso que el territorio nos da suficientemente para poder construir un menú. Tú que eres también malagueño y fíjate que tenemos de todo, ¿no? Hay una buena tierra donde ya lo habéis demostrado con crece, ¿no? Lo de kilómetros cero, sí. de cuanto más cerca mejor. Sí, bueno, es que nada viaja bien, nada. Entonces nosotros reiteramos eso y esa es nuestra creatividad, nuestra creatividad es ¿eh? no, no, no comprar una... Hay muchísimos productos buenísimos fuera de, de Málaga, pero nosotros defendemos lo nuestro porque al final es lo donde nos sentimos cómodos y yo creo que eso nos es diferencia de la mayoría, vamos esta También tenéis las carnes, tenéis el pescado, sí, sí, sí. para que todo el mundo que quiera degustar todos esos platos, tenéis una amplia carta. Donde sí, poder... tenemos una carta para que cualquiera pueda venir al lago y pueda comer una paletilla de chivo, pueda comer el mejor pescado de la bahía, luego platos también de verduras, pero sobre todo, eh, eh, bueno, eh, para que todo, o sea, tenemos parrilla, cualquier persona puede venir al lago por la noche y pasárselo bien, aparte de todo lo que estoy explicando de mi degustación. O sea, que puedes venir a tomarte un primero, un segundo, un postre, como en cualquier sitio, y luego pues tener la experiencia de tener cualquier, un menú normal o un menú vegetariano, eh, así que más es imposible, ya no, no, no sé cómo crear más conceptos. <risa> Fernando, siempre es un placer estar aquí, te agradezco eh, tu tiempo que nos dedicas hoy para explicarnos todos esos platos y todos los lo que tenemos aquí en el lago, muchas gracias, ah, muchas gracias. y enhorabuena. Nada, gracias, ahí estamos. ...bueno pues volvemos a hablar con Antonio... ...que ya cuando se presentó... ...estas innovaciones en el campo de, de gol... ...que estuvo tan bonita al aire libre... ...pero hoy estamos aquí en el restaurante... ...hoy estamos ya aquí contigo... ...y con todos los compañeros de, de prensa... ...que habéis hecho una apuesta para mostrarnos esos menús... ...y también me gustaría conocer vuestro maridaje... ...porque bueno, todos los platos van maridados... ...y tú eres un experto en esto... ...así que me gustaría conocer... <risa> ...bueno lo, lo intentamos Elena. ...en primer lugar muchas gracias por venir... ...un placer teneros aquí en casa... ...y bueno hemos hecho... ...para esta ocasión un maridaje muy especial... ...muy especial, teniendo en cuenta... ...un poco la reforma que estamos haciendo... ...de, de todo el, el servicio de vinos... Que, ...que teníamos en el restaurante... ...a la par también de, de nuestro servicio normal... ...hemos intentado modernizar un poquito... ...lo que estábamos haciendo... ...y estar mucho más atento y más pendiente... ...del detalle, del servicio... ...y de la atención al cliente como tal... ...queremos que el, nuestro cliente se vaya... ...con la máxima satisfacción posible de nuestro restaurante... ...que venga a nuestra casa a comer... ...que se sienta como tal en su casa... Y dando nuestro mejor servicio, nuestro mejor lado, para favorecer así que, que tanto la conjunción de comida y, y servicio sea todo uno. Y como complemento para ello, claro, está el, el factor vino, que es muy importante ahora. Eh, eh, hemos cambiado todo totalmente. De la mano de, de José Motivo, la figura de sumiller, que no la teníamos antes en el restaurante, y de la mano de José Antonio Gómez, que es nuestro sumiller, eh, hemos dado esa cabida a un segmento que no teníamos cubierto, que era el, el, el poder recomendar, el poder gestionar. La, ...la necesidad del cliente hacia el tema del vino... Eh, ...que todos los gestionábamos antes solamente una persona... ...ahora está mucho más diversificado... ...también con él pues estamos realizando una, una carta de vino... ...a la que queremos llegar con unas 300 referencias... ...siempre primando nuestros productos locales... ...nuestros productos de cercanía, nuestra esencia... ...nuestra seña de identidad... ...pero dando un pasito más, dando un pasito más... ...y este año estamos metiendo, eh, cubriendo algunas eh, sugerencias... ...algunas necesidades de clientes que nos pedían... ...algún vino internacional... ...estamos metiendo vinos internacionales... ...que van muy bien con los platos que tenemos... ...para hacer una conjunción... ...que vaya bien... Y, ...y también dando un poco de, de, de cabida... ...a lo que siempre hemos hecho... ...y ahora estamos potenciando mucho más... ...en buscar eh, día a día... ...productores pequeños, vinos naturales... Eh, ...productos del entorno desconocidos... ...para darle a nuestro cliente... Eh, ...la mejor muestra de nuestro entorno... Y, ...y un poquito más, un poquito más de plus ...sí, bueno y básicamente pues, pues eso la verdad... ...la conjunción a lo cual también eh, podemos añadir los quesos... Eh, ...seguimos en nuestra, en nuestra base de, de queso artesano... ...quesos andaluces... ...hacemos una tablita de queso muy buena... Eh, que acompañamos el menú... Eh, ...también sugerimos algunos destilados... ...estamos trabajando ahora mucho con las destilerías cercanas... ...como gen con las eh, la ginebras... ...y enfocado mucho también al, al vino del terruño, ...como decía, por la zona de donde nosotros somos... ...yo soy de la sarquía ...la ¿no? un eh, sitio vamos privilegiado... Y, ...y tierra, la llevo la sangre y eso prima, prima mucho... ...y de hecho algunos vinitos estamos metiendo... ...vinos del terreno, vinos locales... Y, ...y mucha mistela, muchos alisados... ...que también son muy típicos... ...y dando una conjunción todo... ...logrando que, que un poquito más de potencia... ...para, para el restaurante... ...y a la par reforzando un poquito todo lo que es el, el servicio... Eh, la, ...la conjunción mixta de, de los dos factores primordiales... ...de que siempre ha sido el lago... La, la, ...la cocina, la sala... ...bueno, más que los dos factores los tres... ...porque el cliente es el factor principal... ...y el que intentamos cuidar con todo el amor del mundo... ...de hecho, lo tenemos claro día a día... ...son gente que vuelve... ...clientes que se tiran una semana aquí de vacaciones... ...y vienen todos los días a cenar... A almorzar igual en el caso de Midi... ...y estamos muy contentos, muy contentos de seguir en esa línea... ...y luchando cada día por mejorar, claro. claro. ¿Qué, qué, ¿El turismo que viene o la clientela que, que tenías vosotros... ...de qué nacionalidad son la mayoría? Tenemos un poco de todo Elena, es verdad que a mediodía... Ahora están, ...tenemos mucho más eh, producto español, mucho más producto nacional... ...y por la noche un poquito de todo, aunque primamos mucho... ...el, el turismo ahora noruego, el, el belga está veniendo también mucho... ...el sueco, bastante también... ...y como no, turismo local, mucha gente de Marbella, de la zona... ...que aún nos desconoce, nos vienen diciendo... no sabemos que estamos ahí después de 19, bueno... ...de 22 años que llevamos abiertos y es un poquito... ...pero bueno, la verdad que, que enfocamos así un poquito... ...no tenemos un, una clientela como tal definida... ...es más que todo un batiburrillo, un segmento y una agrupación... ...de un montón de, de nacionalidades, de factores... ...que vienen y que se van encantados y vuelven... <risa> y repiten. bueno ...y esa es la suerte que tenemos, que repitan... <risa> Muchas gracias antonio enhorabuena gracias, por tu trabajo placer, placer estar por aquí. bueno vamos a entrevistar también a un compañero que queremos mucho y es de nacionalidad alemana pero lleva aquí ya bueno media vida no de lleva 18 años. más que 18 años en marbella y 25 años en españa imagínate el tiempo más tiempo vivo en españa que en alemania divinamente a todo, ¿no? La gente, el clima, gastronomía. Eh, no, Tú me conoces ya mucho tiempo, ya yo soy medio andaluz ya. Muchos años en el periódico, que con mucho éxito con tus columnas, tus escritos. Pero ahora en la radio estás teniendo también mucho éxito. Estás en un programa también destinado a los alemanes. La verdad que sí, que es un programa de radio que se emite cada jueves en Radio y Televisión Marbella en la 107.6 y un programa la verdad que ha superado todas las expectativas porque siempre tiene, o tengo invitados diferentes hoy he tenido un experto en eh, bueno ordenadores nuevas tecnologías eh, tecnología móviles y todo eso y siempre intentamos un poco de presentar alemanes con eh, estilos de vida diferentes y conocimientos y a veces también hay Gente famosos, actores, deportistas y la verdad que seguimos adelante. Me ha gustado mucho esto que ha hablado de la entrevista de hoy de ordenadores, porque es un mundo muy extenso y hay muchas complicaciones también, ¿no? Porque hay mucho fraude, hay muchas cosas detrás. No sé si se ha hablado también de cómo evitar esas cosas. ¿no? Claro, claro. Se ha dado un poco consejos cómo evitarlo o los miedos que hay que que no hay que tener, por ejemplo, a la hora de de hacer online banking, eh, reservar tickets eh, por ordenador y todo eso, porque sobre todo gente mayor tiene mucho mucho miedo en eh, claro de, de de hacer sus reservas ahí por, por internet y todo eso y claro ahí de, de eso hemos hablado un poquito también complicado también ¿dónde se meten, no? los que los niños hay que controlarlos claro hay que bloquear algunas cosas para que no se meten en cosas que no corresponden a su edad ahí también estamos eh, detrás claro bueno, hoy vamos a probar ese menú de aquí del lago que nosotros hemos venido como medio eh, cuando se ha hecho estrella michelin y todo que recuerdo Hombre, yo me acuerdo, creo que ya el primer año que ya he estado en Marbella, ya he venido al, al lago, cuando estaba como el chef Diego del Río, como el director Paco García, ahora ha cambiado un poquito, hace tiempo que no, que no he estado aquí y la verdad que me gusta mucho saber cómo el concepto que tienen ahora y, y el nuevo personal, cómo, cómo afronta de defender siempre cada año la estrella Michelin. Muchas gracias, Desma. Vamos a disfrutar de esta cena y enhorabuena por tu programa. Gracias a ti. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación de hoy aquí con todo el equipo del Lago. Estamos súper ilusionados. teníamos muchísimas ganas de presentaros todas las novedades. Fernando Villasclaras, nuestro chef, lleva ya tres años trabajando aquí como, como chef ejecutivo, responsable de la gastronomía de este magnífico restaurante. Antonio Jiménez, ya le conocéis la mayoría de vosotros, 19 años en esta casa, ahora es nuestro director y Roberta Panelli, una de las generaciones de, de los propietarios y ahora está aquí al frente de los eventos y un poco la, la que controla que todo el equipo esté entre todos sí. en la misma sí. línea, ¿verdad? Así que ellos mismos os van a ir contando y desarrollando todas las peculiaridades de su trabajo Vamos a empezar con Fernando, que os cuente bueno, pues esos menús que, que ha puesto en marcha y algunos de, de los platos que vais a probar esta noche. Luego eh, Antonio, como responsable de sala y, de, y un poco de la bodega, que es su, su gran pasión os va a ir contando también las incorporaciones. Y finalizará Roberta con esa parte de eventos, por si en algún momento queréis dirigiros a ella en el futuro para organizar vuestras presentaciones o temas familiares. Así que os dejo con ellos. <risa> Venga, Fernando. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, soy Fernando Villas llevo aquí eh, tres años, justo cuando un poquito antes de la pandemia. Eh, bueno, voy a explicar un poco eh, lo, que va, lo que vamos a comer hoy, porque luego ya creo que luego ya iremos eh, yendo a los detalles, ¿no? Eh, bueno, lo, lo, que, lo que he hecho yo cuando entré aquí fue eh, potenciar simplemente lo que teníamos. O sea, el restaurante siempre, con, desde la época de Celia, Diego, Paco, bueno, toda la época que conocéis de, del lago, siempre se ha hecho un buen trabajo de, de kilómetro cero, de cercanía y de todo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros ahora es potenciar eso. O sea, decir, bueno, eh, utilizamos verduras, pues tenemos más huertos, tenemos un poco, un poco así, ¿no? Entonces, el menú que vamos a comer hoy, por ejemplo, es un mix de los dos. Tengo, tenemos dos menús, uno se llama sazón y otro se llama menú que el menú Terra es el nuevo que sacamos en octubre que es el único menú vegetariano con hecho de Michelin aquí en Andalucía. o sea que nos la hemos jugado un poco, hemos dicho... nos creíamos lo que estamos haciendo y, y, y, y, y así lo estamos haciendo ¿no? entonces el menú de hoy es un mix de los dos es un mix de del Terra y del Sazón, ¿vale? el Sazón es un menú de proteína animal que es un menú normal de toda la vida empieza con verdura eh, marisco, pescado es el, el típico, ¿no? y luego postres pero igualmente lo, nos dimos cuenta que el 80% del menú era la verdura entonces dijimos, bueno, pues, pues no, nos cuesta mucho, no nos costaría mucho hacer uno vegetariano, ¿no? Entonces, en el vegetariano es donde estamos haciendo un poquito más de creatividad y, y podemos ir cambiando mucho más los platos porque al final el producto de, de cercanía de, de verduras es muy difícil de, de mantener durante todo el año. Nos obliga todo siempre a estar cambiando. Así que eso es un poco lo que vamos a hacer hoy y lo que vais a probar, que es un poco el mix de los dos restaurantes. Así que, poco... Bueno y tu trayectoria, habla un poco de ti, porque bueno. la mayoría de ellos no te conocen, aprovecha... Bueno, yo, yo, yo he estado en varias estrellas Michelin antes, estuve por ahí en Sebastián, en Barcelona, en Londres, en varios sitios. Pero la cuestión es que yo llegué aquí a Marbella un poco de rebote, porque eh, al final iba a ir a un restaurante de una persona bastante conocida y no pudo y fui a otro. Y al final acabé con Héctor Perulena en 1870, hace, al principio de 1870 allí en San Pedro y la verdad que fue una etapa muy buena aprendí muchísimo y luego a partir de ahí pues empecé a ser bastante jefe de cocina de algunos sitios, en Marbella, que casi todos los conoceréis, pero fui cambiando cartas, pero ninguno tiene una estabilidad porque al final Marbella no es que sea tampoco una plaza muy fácil para hacer cocina creativa, pongamos, o creativa o, o de, de autor, ¿no? Entonces después eh, acabé, bueno, acabé, por ejemplo, en romano la verdad es que estuve muy bien, y hubo un proyecto que tuve que se llama restaurante del Cus, Cus que esta la carretera ronda para arriba que era lo, antiguo, lo, lo de la familia parladén. y entonces en ese momento eh, bueno, hablando con Andrés me dijo coge y, y, y haz lo que quieras, ¿no? y yo tenía un huerto allí maravilloso, entonces fue un poco lo que siempre había soñado, tener un huerto y tener un restaurante así que montamos un restaurante eh, con la cocina nueva, con todo, abierta con, que al final el concepto era productos del huerto y, y un poco de, de técnicas un poco más entonces ahí fue muy muy muy bien hasta que llegó Paco y Paco me dijo: Ven para acá. Y, y en ese momento me dijo: ¿Tú te atreverías a estar? No sé sea, qué, yo, lo que quieras. Y en ese momento, pues es como si te viene en Madrid, ¿no? Así que, que dije: Vamos, para adelante. Así que aquí acabé en, en el 2020, por eso. Así que eso es un poco la trayectoria. Perfecto. <risa> Antonio, ¿te toca? Hola. Pues bueno, buenas noches. Mi nombre es Antonio Jiménez. Eh, en primer lugar, la dar las gracias a todos por comparecer esta noche aquí en nuestra casa y tener la oportunidad de, de probar junto a nosotros la, la propuesta como preparado que espero que vaya a disfrutar. Eh, bueno, hablando un poco de mí, llevo aquí en esta casa 19 años ya, casi que he hecho algo de aquí. Hemos pasado los mejores momentos de mi vida, mi vida ligada intensamente al lago, la verdad. Eh, eh, y bueno, eh, retomamos un, un proyecto después de la, de la marcha de Paco. Eh, de, de ese año pasado y conjunto la, la entrada de Fernando en el restaurante, dos puntos de, de inflexión que nos han servido para, para crecer y rejuvenecer un poco el, el, el concepto que teníamos de, del lago. Hemos tratado de una vuelta de tuerca, eh, no así y sin dejar de lado nuestra esencia, que es el producto local, nuestros agricultores de cercanía y, y todo lo que ello conlleva, desde el vino hasta la verdura que, que trabaja Fernando, ¿no? Pero dando un toquecito más, más actual, hemos intentado eh, reformar el servicio, estar muy atento al detalle eh, y hacer que el cliente se sienta como en casa cuando viene a comer. Eh, eh, puede ser un, algo positivo o algo negativo, pero creemos que, que el cliente debe de sentirse como en casa, que se sienta a gusto cuando coma. Eh, pues la comida le va a gustar y si el trato es también bueno, va a volver. De hecho, es lo que estamos consiguiendo. El 90% de nuestros clientes eh, vuelven y, y os digo que, que con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Y bueno, hablando un poquito de, de, del aspecto que estamos mejorando del trabajo, junto con el equipo de sala que hemos formado, eh, hemos conseguido o introducido una figura de su que no teníamos en el restaurante hasta este año pasado, la mano de José Antonio Gómez. Eh, por ahí lo tengo y <ríe> sí, la verdad que un chico joven, con muchas ganas, con mucho ímpetu, muy formal. ...y que está dándole una vuelta de, de tuerca a esa carta que estamos modernizando... ...que es otro de los factores que estamos desarrollando al máximo... ...siempre eh, nos hemos caracterizado en nuestra trayectoria... ...por tener una carta cerrada a vino extranjero ...lo hemos centrado mucho en el producto local y vinos nacionales... ...y, y ahora estamos teniendo eh, otro tipo de demanda... ...estamos metiendo vinos de grandes añadas... Eh, ...moviéndonos un poco por algunos puntos de, internacionales... Eh, ...porque la demanda cada vez es mayor... Y, y hay que cubrirla, la verdad. Y bueno, tenemos ahí un factor, siempre sin dejar de lado lo que siempre hemos hecho aquí, o la señal identidad nuestra, de movernos con nuestros pequeños eh, bodegueros, con nuestros sitios de confianza que nos van a, a probar todo lo que sacan antes de sacar al mercado, de que le digan nuestra opinión, y decidir si esto va, va para adelante o no. Y bueno, básicamente eso, eh, eh, como decía, primando el trato, primando el servicio, primando la calidad de sala, para ello también la mano de, de nuestro metre, de Hassan Hatuchi. Que también lo tengo por ahí, <ríe> también una figura muy importante en el restaurante. Y bueno, todos juntos a hacer un consenso de todo. Creemos eh, que el, el equipo como grupo está, está formando y, y haciendo que el lago vuelva a subir otra vez. Y, y vamos, esperamos que, que, así, que así sea. Y bueno, y muestra de ello, <ríe> me, me lo diré vosotros después, a ver lo que os parece, lo que os vaya a gustar esta noche. Vale, también bueno, con Roberta, que la pues, <risa> sí. tenemos negra la pobre todo el día. <risa> nosotros siempre nos Mira. sentamos ahí en una mesita. en sí, sí, sí, de eh, ideas. Tres, y ahí es donde salen luego toda, sí, sí. todas las ideas, ¿no? Y vamos hablando todos los días de lo que se podría mejorar y cómo van las cosas y eso. Y la cosa buena es que nosotros trabajamos muy juntos. Y sobre todo en la organización de los eventos, eh, una cosa que nos gusta hacer y es siempre dar mm, a, uh, intentar a, a dar lo mejor al cliente y siempre a cómo se dice en español <risa> perdón, soy, soy italiana y la <risa> a probar y mm, no que siempre intentamos a personalizar uh, a, a personalizar, personalizar, la, personalizar. La, um, la, lo que quiere el cliente claramente siempre hay una base pero, pero luego nosotros, sobre esa base, siempre personalizamos lo que, lo que quiere el cliente. Además que eh, nuestro restaurante eh, no co consta también de un campo de golf, de nueve hoyos, de un campo de prácticas, 17 apartamentos, dos pistas de tenis, un gimnasio. Entonces es un complejo muy muy grande y eso nos da la oportunidad de poder hacer muchísimas cosas, desde bodas, cumpleaños... Eh, pedidas de manos porque tenemos unas muchísimas Mucho y aniversarios, ¿no? <risa> muchísimas cosas y, y por eso que os invito cuando queráis, yo soy el contacto directo y, y luego yo con ellos me pongo y trabajamos en lo, que, en lo que se puede hacer. Y además de eso quería dar las gracias a Pilar y a Ángel para colaborar con nosotros, haber empezado a co colaborar juntos y es un placer gracias. teneros todos aquí. Muchas gracias. Hablamos con Roberta Vanilli, que ha hablado también esta rueda de prensa con los medios de comunicación. Y bueno, tiene una gran trayectoria, porque me decía Roberta, y eso vale mucho, eh, empezar desde abajo, desde los pilares, para ir creciendo, así que conoces todos los departamentos. Exacto. Y llevas ya aquí a la ya, ya llevo aquí ya dos años y medio, empecé eh, abajo en la recesión del golf, eh, siendo un poco la recepcionista, ¿no? como los master se llaman, los que trabajan en la recesión del golf. ...y por la noche estaba de hostes al restaurante... ...y ya luego con el tiempo... he ...ido desarrollando un poco mi figura... ...y descubriendo cosas... ...y ya lo que me ha apasionado... ...en la organización de eventos... ...y así ahora mismo estoy... ...en la organización de los eventos... ...y en la, en la gestión del marketing digital... ...y, y también un poco de, de la organización aquí... ...de, la, de los chicos... ...sabes que o sea, queda... la única mujer entre todos los hombres... Cosas. Bueno, hay mucho, es, es muy difícil, pero bueno, para... hay, que, hay que estar muy calmos y, y eso. Claro, mencionaba que tenías el hotel, claro, tenéis vuestra zona de spa, ¿no?, que es solamente para los clientes o también es para el público? No, eso también para el público. Tenemos 17 apartamentos que se dividen en 12 estudios, ...tres eh, apartamentos de un dormitorio... ...y dos suites que están justo aquí arriba en el restaurante... ...y mmm, con el hotel vamos creando también ofertas... ...tanto con, con el restaurante y el hotel... ...de una noche que se que pueden probar un menú degustación... ...y luego quedarse aquí a dormir... ...así que pueden beber bien y no conducir. Un fin de semana aquí... Exacto. ...ahora que viene San Valentín en febrero... ...pues ya, ya es una esperanza. propuesta, tenéis ya, ya una... tenemos oferta. una propuesta, de dentro de poco va a salir... Y ya os mantendremos informados. Muchas gracias. Felicidades por tu trabajo. Gracias.